Te la cámara de arete, en temo así, ¡Qué sector! ¡Sí! of fire. A Estamos en el último episodio Bull estuvo vida batallando en la etapa del Fénix del desafío de los Super 5 Campos contra el compañero de Terry el vida jugador Joe una rica llamada Karat se hizo amiga del otro yo de Bull e intentó ayudarlo a ganar alimentándolo con una super mesa de entrenamiento repleta de manjares. Bull y Helio Breaker estaban llenos de fuego, pero el vidaman de Joe, Samurai Phoenix apagó la llama de Bull en un instante. Ahora la pandilla debe ganar dos etapas más del Super 5 Campos o se quedarán sin dinero en el vidamundo. Mi amigos, díganlo. ¡Que comience el programa! Esperemos que triunfen y ganen algunos vidabilletes. Hay una vida batalla en mi sopa. Vengan a buscarlo. Despierten, chicos. El desayuno está en la olla. Es hora de comer. <risa> Dormí mal, me caí de la cama y desperté dándome cuenta de que tenía pesadillas. ...y tengo tanta hambre que me comería un elefante. ¿Tú cocinas hoy, Terry? La mamá de Yamato decidió ir a visitar a un viejo amigo y me dejó a cargo de la cocina. Bueno, tengo que decir que luce como lluvia. Sí, pero huele bueno, un poco a sopa. Dime, Terry, ¿qué es eso? Cuando era joven intenté cocinar, pero descubrí que lo que hacía mejor eran reservaciones. ¿Qué fue eso? ¿Un león que escapó del zoológico? Oye, cállate. Esta es una rica sopa. Es una receta que mi mamá trajo de unas vacaciones en Francia. Es foie gras de poulet. ¡Ah, mmm, suena rico! Ah, más bien parece caldo flaqué de mumu grec. Está hecha con pulpa de zanahorias. Ven, tan solo esto le da sabor. ¿Ah? ¿Ah? Esa cosa parece una rebanada muy delgada de queso. Necesito proteína para estos chicos malos. La zanahoria no me la dará, amigo. Estamos cortos de presupuesto. La mantequilla de maní no crece en los árboles. Como nuestro cocinero, deberías hacer un safari de pollos. ¡Feliz cacería! ¿Ah? ¿Qué, Bull? ¿Dije algo malo? No es eso. Todavía está en shock por su gran derrota en el desafío de la etapa del Fénix. Oye, Bull, espabila ti. Oh. ¡Vamos! ¿Ah? ¿Ah? ¡Vaya! ¡Buenos días! ¿Qué hay para desayunar? no va el azúcar de mi sangre. ¿Saben? Me siento aún más débil que antes. Mm. ¿Qué es eso? ¿Un tigre? ¿Una comida? Bueno, almuerzo Necesitamos comida. Tizas, piedras, lápices, Mejor colores, me pongo a trabajar. Con una manzana, chocolate, salsa barbecue... Mm. éxito la primera vez ataca ataca de nuevo o comerás rocas tienes razón esto es inútil deberías estar entrenando para tu próximo encuentro y no buscando comida pero le hice una promesa a la mamá de Yamato acordamos que yo los alimentaría mientras ella estaba lejos pero tú eres el próximo que competirá de nuestro grupo sabes eso verdad sí maestro lo sé pero Mei confió en mí y yo no puedo decepcionarla soy responsable. Sé que puedo conseguir algo de comer para todos. Muy bien. Aquí vamos. No mm. ¡Ah! sé muy comestible, ¿no crees? Eso diría yo. ¡Oigan! ¡No se permiten, mendigos! ¡Este es un lugar elegante! ¡Ah! ¡Ah! Oigan, muévanse. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Oh, solo queremos ver a la gente comer. Son malos para el negocio. ¡Desaparezcan! ¡No! ¡Pero solo estábamos! observando no! de las pobres! ¡Oigan! ¡No regresen! Disculpe, estaría interesado en donarle a un vegetariano un rico filete. Lo siento, pero dejaré la ciudad mañana. Solo tengo unas obras de piel de cebolla. Eso suena perfecto. Puedo usarlas para mi proyecto de ciencias. De veras? Iba a deshacerme de ellas. Espere, yo las reciclaré y haré algo genial. Me gusta hacer buenas labores todos los días. Buena suerte. Ah, ah, ah, ah. Ah, oh. Esto es sopa Vaya, huele a salsa de cebolla saguada Terry trabajó duro para prepararnos esta rica sopa Nunca me convertiré en un vida campeón comiendo esto Necesito verdadera comida y no sopa con raíces <tose> Estás colaborando ¿Qué dices? Actúa en vez de hablar Lo único que haces es quejarte Terry, él no quiso hacerlo No me importa, hice mi mejor esfuerzo Pero me rindo, adelante, prepárense su propia comida Espera Terry, regresa aquí Oye, mira por dónde caminas. Oh, lo siento. Oh, oh. Oh, oh, lo siento, recogeré sus cosas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es solo que no miraba por dónde iba. Oh. Oh, no importa. <risa> Gracias, es muy amable de tu parte invitarme a almorzar No es nada, toma algo de sopa Cielos, es... Es mi sopa de piel de cebolla Es mi propia receta ¿La hiciste con pieles de cebolla? Ah. Oh vaya, mm. esta es sopa de piel de cebolla mm. Mm. La mm. llamo sopa Sly ah. Está realmente deliciosa es cinco veces mejor que la mía. Permítame presentarme. Soy Terry Max Cotty y te aprecio a ti y a tu sopa. Yo soy Sly. ¡Genial! Es un placer conocerte. Tengo que preguntarte, ¿cómo preparas una sopa tan sabrosa? Sabe a caldo de huesos. ¿Caldo de huesos? Sí, solo está hecha con piel de cebollas. Pero ¿cómo le das tanto sabor? Se puede hacer mucho con casi nada. ¿Oh? Pasé mucho tiempo encerrado en un lugar donde no teníamos mucha comida Sé cómo se siente Él es muy amistoso, pero hay algo en su mirada Cualquiera puede aprender a preparar ricas comidas si se cocinan bien y se hace un esfuerzo ¿Cocinar bien? ¿Oh? Sly, enséñame a cocinar, por favor enséñame a preparar esa rica sopa En serio, por favor, Sly Primero, hay que ver cómo se pela. ¡Grandioso! Gracias por ser tan generoso. ¡Oh! ¡Oh! Sabia, Marco. ¡Rebánala! ¡Con cuidado! ¡Tienes que concentrarte! ¿Concentrarme? ¿En rebanarla? Es tu técnica. Igual que en la vida, debes vivir el momento. No puedes rebanar así. ¿Importa cómo la rebane? Sí, no puedes simplemente picar. Entonces enséñame cómo lo haces. Claro, observa. Si te concentras, vives el momento y rebanas con cuidado. Mira el resultado. ¿Cómo lo hiciste? Vaya, es increíble. Me concentré en cortar con cuidado. Mi atención estaba enfocada en ella. Oh, cielos. No creo que pueda hacerlo. Tienes razón. Si no crees poder hacerlo, entonces no lo harás. Ah. Ah. Lo haré hasta que salga bien. ¿De veras fui tan grosero? ¡Lo fuiste! Terry estaba haciendo todo lo posible para preparar comida para alimentarnos... ...y lo único que hiciste fue quejarte y criticar. ¡Oh, cielos! Tengo que buscar la manera de disculparme. ¡Prepara tu comida! Puedo verlo en mi mente. Terry tenía razón de estar molesto. Mm. Mm. Finalmente lo hice. ¡Sly! ¡Tengo algo para que lo pruebes! ¡Sly! ¡Sly! Uh, ¿A dónde se fue? ¡Ah! Qué está sucediendo? ¿Quién me ataca? Ah, oh, Sly, ¿qué te sucedió? Piedaman. Piedaman. Oh, oh, estás, estás bien. Yo, ¿por qué hiciste eso? Entraste tan repentinamente que pensé que era el enemigo. ¿El enemigo? A veces creo que estoy de regreso en otra época. Me pongo nervioso cuando me sorprenden. Lo lamento, no quise sorprenderte. Cielos, los reflejos de Sly son tan rápidos. Me pregunto dónde habrá desarrollado movimientos tan rápidos. Prepararé esa sopa nuevamente. Y yo te hice derramar tu último esfuerzo. Pero incluso en el piso, esa sopa que preparaste se ve muy bien. Mejor la pruebo para saber. <risa> Mm. No. Está muy sabrosa. Ah, vamos, lo dices en serio. Sí. Ahora sabes preparar una buena sopa. Me propuse hacerlo y lo logré. Gracias. Mis amigos también te lo agradecerán. Me alegra haber ayudado. Sí. La lección de cocina que me diste hará sonreír a muchas personas. Gracias, Sly, por todo. Espero verte por ahí. <risa> Tercera puerta del Super 5 Campos. Vida jugadores, esta es la etapa del escudo. Oh. ¡Ciego! ¿Qué es la etapa del escudo? La etapa oh. del escudo, bueno, yo te lo explicaré. Se trata de control y oportunidad. Tienen que evitar esas puertas y aún así derribar los objetivos. Si pierden el momento, las puertas los atrapan. Eso significa... Les explicaré la etapa del escudo. ¡Hay seis objetivos! Y puertas giratorias frente a los objetivos, obstaculizándolos. El vida jugador tiene 10 vida bombas para derribar los seis objetivos. Valen cada uno 10 puntos, y si los derriban, tienen un bono y anotan cien puntos. Yo a decir eso. Quien derribe más objetivos gana? Terry es nuestro jugador para esta etapa. Este juego en particular requiere control, y el win ninja de Terry tiene esa habilidad. Sí, gracias a Terry, otro más morderá el polvo. Me pregunto quién es tu oponente. ¿Ah? ¡Por todas las salsas! ¡Es mi amigo Sly! ¡Oh! Sly, ¿por qué estás aquí? ¡Oh! Regresa a tu lado. ¿Cómo es que Terry conoce a ese loco? ¡Cielos! ¡Ese sujeto es enorme! Debe ser Sly, el profesor de cocina del que Terry me contó. Oh. Esta vida batalla es de tres rondas. Como visitante, Terry juega primero. Después será el turno de Sly. ¡Buena suerte! Oh. Empezar. ¡Adelante! ¡Preparado, listo, fuego ¡Qué tiro! ¡Oh, no! ¡Eso no funcionará! ¡Imposible! ¡Se desvió antes de darle al objetivo! ¡Fue demasiado potente! ¿No es parte del juego darle fuerte a las puertas para hacerlas girar? ¡Lo que dice es correcto! ¡Este juego requiere un verdadero balance de potencia y control! ¡También debes permanecer completamente calmado para medir el tiempo y de tu disparo! Hora. Nuevo, pégale a uno. Oh, no le dio a ningún objetivo, así que Terry no tiene puntuación. Oh. No es gran cosa, no te preocupes. Todavía tienes dos rondas más, Terry, así que tranquilízate. Todo está bien, relájate. ¡Oh! ¿Ah? Su vida man escudo, giga. Se ve muy bien balanceado y preciso. Ahora es el turno de Sly. Puedes comenzar. Ah. ¿Lo ven? Está teniendo la misma suerte de Terry. Parece estar perdido. Objetivos para un puntaje perfecto de 100 puntos. ¿Cómo demonios hizo eso? Sus vida bombas atravesaron esas puertas como si fuesen fantasmas. No es cierto. ¿Ah? ¿No? Es cierto, no hubo trucos. Sly tuvo solo momentos oportunos. Ve lo calmado que permanece bajo presión? Tomó años desarrollar esa clase de balance. Es obvio que ha estado bajo el calor de la batalla muchas veces antes. Oh. Quizás haya algo detrás de lo que Armada acaba de decir Sly no juega como la mayoría de los vida jugadores. Es como si jugara para sobrevivir ¿Qué podrá significar eso? ¡Es tu turno, Terry! ¡Hora de la segunda ronda! ¿Ah? Tengo una pregunta Siento como si tuvieses un secreto muy dentro de ti ¿Qué hacías antes de convertirte en vida jugador? Ese día cuando te sorprendí en tu casa No fuiste el chico amable que realmente eres Actuaste como si fueses alguien más Has peleado en otras batallas, ¿verdad? Lo que dices es cierto ¿Quieres decir que has estado en situaciones más difíciles que esta? He estado en otras que hacen que esta sea aburrida Pero cuando se cree en la libertad, en ocasiones tienes que luchar por ella E ir a lugares que prefieres no recordar Y aprendes a hacer lo que sea para sobrevivir Para ir a casa, para que cambies tu manera de pensar te hace apreciar algunas de las cosas más simples de la vida. Como enseñarme a preparar sopa de piel de cebolla. Cosas que hago para que los demás se sientan bien. Pero vida batallo para ganar, solo lo hago para mí. Oh. Mm. No puedo permitir que Slay y su historia impidan que haga lo que vine a hacer. No voy a decepcionar a mis amigos. Concéntrate, viva el momento, aquí y ahora. ¿Preparado, listo, vida fuego? Ah, ¡Vamos! ¡Terry comenzó igual otra vez! Ah. ¡Ahora! Ah. ¡No le dio a ningún objetivo! ¡Cero puntos! Oh, cielos! Una ronda difícil Es inútil, ahora solo me queda una mínima oportunidad Él tiene más equilibrio del que yo nunca tendré ¡Basta! ¡Se acabó! Deja de decir cosas malas de ti mismo Para ser un ganador tienes que pensar como ganador no creerás esto, pero eres la primera persona a la que le enseño algo. Ah. ¡Qué puntuación! Sly volvió a hacerlo. Pida batalla como si fuera una máquina. Oh. Hace mucho tiempo que no veíamos esto en la etapa del escudo. Con otra anotación perfecta, Sly es el ganador en... ¡Esperen, esperen un segundo! ¿Oh? Fue solo el final de la segunda ronda. Aún le queda una ronda más. ¿Qué está haciendo? Pero Sly, ¿cómo va a poder...? Esta vida batalla aún no termina. ¿Por qué quiere seguir jugando? ¿No crees que Terry ya se siente bastante mal? Recuerda Terry, incluso cuando se sabe que ha perdido, un jugador jamás se rinde. <risa> ¡De acuerdo, Terry! ¡Tercera ronda! Vi. Oh. a fuego! Oh. ¡Oh, no! Terry no parece estar en buen estado mental para vida batallar. ¿Estará bien? A veces hay que superar cosas difíciles como esta. En este punto darle a un solo objetivo significaría mucho. ¡Vamos, Terry! ¡Es tu última oportunidad! Esta es. Entonces, para mí este encuentro ya es historia. Así que ¿por qué estoy tan tenso? ¿Por qué, Sly? Oh. Vive el momento. Concéntrate. Recuerda que incluso cuando sabe que ha perdido, un vidajugador jamás se rinde. Ahora entiendo lo que Sly está haciendo. Me está enseñando a no huir de mis fallas. Si lo único que hago es huirle a la derrota, nunca seré más que un vidajugador promedio. Ese no soy yo. ¡No! ¡Ah! Lo veo, ahora lo entiendo. ¡Yeah! Así, Así se hace. hace. Terry se anota una puntuación perfecta. <ríe> ¡Felicitaciones! Eso es como genial, muy Terry. Muy bueno, un tiro grandioso. Sabía que tendrías éxito, Terry. De veras lo lograste. Excelente trabajo. Un gran encuentro. Gracias por todo el apoyo. ¿No? Gracias, Sly. ¡Oye! Si no le dices nada a Terry, después de todo, eres algo de otro mundo. ¡300 puntos! ¡Un combate perfecto! ¡Sly gana el desafío de la etapa del escudo! ¡Espera, Sly! Gracias por enseñarme a no renunciar. Fue buena vida batallar contigo. Hmm. Terry aprendió que cuando estás abajo no necesariamente significa que estás afuera Pero es otra derrota para la pandilla Van a tener que voltear pronto las cosas ¿Pero cómo lo harán? Lo descubriremos en el próximo episodio Mega a... 내가... どう<笑>